Bueno, mi gente linda, continuamos con el signo de Géminis de sol, luna o oh, ascendente. Entonces vamos a mirar. Eh, este es un sistema un tanto diferente. Si eres nuevo en el canal, pues eh, estoy mostrando la carta de la luna nueva en el signo de Escorpio y estoy mostrando en qué casa astrológica, en qué zona, área de tu vida eh, se está produciendo esta luna nueva, no este nuevo comienzo, este inicio. También muestro el sextil, la puerta de oportunidades que está teniendo con el estelium en Capricornio. Entonces, la luna nueva en eh, el signo de Escorpio cae para mi gente de Géminis en la casa 6. La casa 6 es la casa de los hábitos, la casa de eh, las cosas eh, cotidianas, del de trabajo también. Es una casa de salud y eh, de alimentación de cómo nos alimentamos y si tenemos mascotas pues también se ven acá las mascotas para la gente de géminis eh, nos damos cuenta de que hay un inicio muy importante en su casa 6 ya que ahí se encuentra la luna nueva y también se encuentra mercurio cosas nuevas en el área del trabajo eh, con proyectos que quieras lanzar o con inversiones que quieras hacer esta puerta de oportunidades se abre para ti en la casa número 8. La casa número 8 es la casa de las herencias psicológicas, de las herencias físicas, pero también es una casa en donde está el dinero compartido que podamos eh, tener con un socio, el dinero que está eh, compartido con la pareja y también el dinero del Estado, los impuestos que se encuentran en la casa 8. Este sextil de oportunidades se está abriendo en esta casa... Por lo que pues hay que prestar mucha atención en cómo inviertes o en qué quieres invertir el dinero y probablemente también pues hay personas que de alguna manera quieren apoyarte y quieren invertir contigo o en ti. También estamos teniendo a Venus ya pasando por tu casa 5, la casa de la creatividad, la casa del de amor, la casa de los proyectos de la fertilidad, pues está pasando por tu casa 5 y le está haciendo una cuadratura, un aspecto un poco duro. A estos planetitas en Capricornio que nos pueden estar diciendo de monetizar, materializar y monetizar un proyecto, eh, un libro, eh, algo que quieras lanzar al público y que, bueno, pronto se pueda monetizar. Si bien puedes estar teniendo ciertos inconvenientes, porque, bueno, está Saturno allí como que retrasándolo todo un poco para que el producto o el servicio que saques sea eh, de una excelente calidad pues también nos está indicando de que está Júpiter, Plutón y son cosas eh, transformadoras y son cosas que, pues muy probable, eh, están trabajando para ti. Venus también está teniendo un trígono con el nodo sur, perdón, el nodo norte que está pasando por tu signo. Entonces, esto es un muy buen indicativo de tu evolución espiritual y de tu evolución eh, en diversos planos de tu vida y sobre todo en la física. Recordemos que tendremos eclipses de eh, sol en el signo de Sagitario cuando tengamos la luna llena en el signo de Géminis en el mes de diciembre. Ya estaremos hablando de esos, esos eclipses que siempre marcan una gran predicción en nuestras vidas. Bien, ahora vamos a ver el horóscopo para mi gente linda de Géminis. Bien, ahora vamos a ver con el tarot de Osho cuál es el mensaje que tienen para mi gente linda de Géminis, de Sol, Ascendente, Luna. Lo que hemos visto en, tu, en la carta es más eh, del Ascendente, pero es una energía que lo van a sentir eh, muchos Geminianos, independientemente de si tienen Sol, Ascendente o Luna. La carta que nos está saliendo es la carta de la Culpa. Esta carta nos está indicando de que posiblemente hay un sentimiento acá de cosas que no se han hecho o que se dejaron de ser en pasado y de alguna manera tú, pues bueno, sientes culpa por ello. Entonces es una semana para prestar atención. Recuerda que estamos bajo el cuarto menguante porque vamos hacia una luna nueva el próximo 15 de noviembre y ahorita la luna está pasando por su cuarto menguante en el signo de leo es importante que tomes como conciencia de esos pensamientos de esas emociones pero sobre todo de quién eres tú de que lo que hiciste o dejaste de hacer era lo mejor que podías hacer en ese momento por lo cual las culpas no no te van a llevar a ningún lugar una buena manera de ayudarte a eh, no tener o no sentir más culpa es, bueno, evidentemente con terapia psicológica o con eh, terapias de priorización, de darle prioridad a esas cosas que tú sientes que las necesitan y pequeños ejercicios para salir de la procrastinación. Bien, ahora vamos a ver eh, con el tarot de Rider Y, el pequeño tarot de Rider, ¿cuál es el mensaje que tienen para ti? Esta semana más. Estas cartas están queriendo hablar para ti. Vamos a ver. Bueno, siete de oros, caballero de basto, caballero de espadas, rey de espadas, cinco de copas y siete de copas. Mira, es una ratificación al mensaje que te está dando el Tarot de Ocho con sentimientos de culpabilidad por no haber hecho cosas a tiempo. Pero la buena noticia, y, y hay muy buenas noticias para ti en estas cartas, lo primero es que estás tomando acción. No te estás quedando solamente con el, el llanto ¿no? o el dolor de no haber hecho las cosas en su debido momento. Si ese es tu caso, recordemos también que puede ser que no sea tu caso. Así que te recomiendo que de esta tirada tomes lo que realmente es para ti y lo que no, pues, bueno, lo dejamos pasar. Entonces, los dos caballeros nos están sugiriendo que hay bastante acción y va a haber mucho movimiento esta semana. Quizás viajes cortos, quizás va a ser el momento de desplazarnos también por documentos, trabajo. Eh, se ve más una cuestión de... Eh, de trabajo, puede ser un trabajo, un contrato pequeño o un contrato de, de, de poca duración, no, no, no es algo de, de larga duración, pero se ve que va a haber movimiento por trabajo. También es un buen momento para ti, para ejercitarte, para tomar más conciencia de tu corporalidad, para, eh, bueno, también eh, estar como muy al pendiente de esos pensamientos, de esas... Cosas que te dices a ti mismo, que muchas veces puedes como eh, ser tu peor crítico. El rey de espadas nos está indicando de que va a llegar un momento, o ya estás pasando por un momento de ecuanimidad, de respetarte y de ponerte primero ante cualquier cosa. No es ser egoísta, pero es que necesitas primero poner tus prioridades eh, en primera fila, ¿no? Las prioridades, Tuyas personales. Entonces el rey nos habla de esa ecuanimidad, de esa eh, seguridad para tomar decisiones importantes esta semana. El 7 de oro nos está indicando de que estás a la espera. Si vemos, es una persona que está como esperando que eh, se, se dé la producción. ¿no? Y bueno, ahora que vamos a entrar en Luna Nueva, es una semana de Luna Nueva, eh, probablemente más bien sea el momento de sembrar, pero. Aquí se ve que tú cosechas. El 7 de, de copas nos está indicando de que también es un momento para tomar conciencia de eh, esas ilusiones, esos sueños que tú quieres materializar. Es momento de bajar el cielo a la tierra. Es momento de eh, ponernos manos a la obra con esos trabajos o esos proyectos que tú tienes para que no se queden como en la nebulosa, ¿no? como que no se pierda. El 5 el de copas nos puede también estar indicando de que hay cierto, cierto dolor, cierta tristeza porque, bueno, sientes que pudiste haber hecho ese proyecto hace un tiempo atrás, dos, tres, cuatro, cinco años atrás o, o quizás un poco más, pero no te has dado cuenta de que ahorita estás en tu mejor momento, que la sabiduría que tú tienes ahora eh, y la determinación que tú tienes ahora con todo lo que has aprendido, pues te va a hacer eh, escoger las mejores opciones para ti, ahora tienes un horizonte más amplio y sabes también qué es lo que quieres, qué es lo que tu corazón desea entonces vamos a ver con el tarot de la magia sexual para las relaciones de pareja, ahora también voy a decir de manera eh, general eh, para la salud, pero por, por lo menos para el trabajo eh, para el trabajo nos estaría indicando Meter en, en, meter en ruta esos proyectos que tanto deseas hacer para que bueno no te quedes siempre en esa sensación de que no mereces o no vales nada porque no tomas la buena decisión a tiempo. Para las personas casadas en pareja y luego para las personas solteras. Primero, las personas que están casadas, mira, nos sale el 7 de bastos, y nos sale el 7 de oro, nos salen de hecho dos 7 más el 7 de copa que están aquí, se está repitiendo mucho los 7. Si ustedes saben de numerología, bueno, el 777 está muy bien y todos los múltiples por 7. Entonces, este, este es un momento para, bueno, eh, conectarse un poco más de repente con eh, la sensualidad, con la seducción con eh, poder reaccionar en la relación, si, fían, si se fijan aquí que también está el 7 de oro y el 7 de oro se repite por eso hay 4 7 realmente, se nos están repitiendo mucho los 7 eh, y nos salen dos veces el 7 de oro nos está indicando de que si bien estamos a la espera de algo eso no significa que podamos hacer otras cosas durante este tiempo no puede ser que muchas personas de géminis quieran quedar embarazados y lo están intentando y todavía no no es un hecho no ha ocurrido sin embargo es un momento para seguir intentándolo para seguir eh, pues también disfrutando eh, entre ustedes es un momento de conectarse con otro tipo de energías, eh, en la parte sexual de repente conectar con la energía Kundalini llevar eh, la sexualidad un poco más allá, que no se quede solamente en una experiencia física carnal, sino también que se convierta en una experiencia espiritual. Para las personas que están solteras, pues nos sale el caballero de copas. Y si se fijan, hay tres caballeros en la tirada. Entonces el caballero de copas nos habla de realmente movernos por lo que queremos, hacia lo que queremos. Si queremos tener una relación, pues no esperemos que esta nos toque a la puerta. Muchas veces la gente te dice, no, el amor tiene que llegar así solo y tú no tienes que hacer nada. No, no, no. Uno tiene que trabajar en uno mismo. Y es sentirse y estar disponible para que la, la buena persona se pueda encontrar, ¿no? O la persona que que llegar a ti para tu evolución y, y, para, y tú para, para la evolución de esa persona, pues, también pueda llegar. El amor no es algo que se busca o que se espera, ra realmente no lo sé. Pero si no tenemos la misma disposición, tanto para que nos encuentren o para nosotros buscarlo, pues, eh, es un juego de palabras, pero... Creo que, creo que queda claro de que eh, emocionalmente hay que sentirse disponibles para eso y pues puede ser que hay una construcción de cómo tiene que ser la pareja, cómo tiene que ser la persona con el siete de copas y es eso muchas veces lo que no te deja conectar con una relación real, con, en, con una persona es real de carne y huesos. Evidentemente esta es una semana para ti en donde vas a tener respuestas, donde van a haber miradas, donde van a haber este, también noticias, noticias de personas del de pasado que quieren estar en tu presente y en tu futuro. En la parte de la salud, te decía que es un buen momento para hacer ejercicios, para reconectarte con el cuerpo, pero también es un momento en donde tienes que tener cuidado con tus rodillas, con tus huesos, fíjate por dónde camines, no vayas a, a tener un, un pequeño eh, accidente o una caída. En la parte del trabajo, bueno, recuerda, haz un proyecto para que puedas empezar a meter en eh, evidencia esas cosas que quieres materializar porque si no la frustración se apodera de, de, de ti y ya no vas a poder de alguna manera el autoestima queda como, como herido no queda ahí como bloqueado y en la parte de la salud también conéctense con la sexualidad, perdón, en la parte de, la, de las relaciones de pareja o soltero, conéctense con la sexualidad desde otro nivel desde buscando otras maneras de placer y gozo Vamos a ver, para terminar con el tarot de los ángeles, estas cartas puedes hacer una pregunta. Las sincronizamos con la energía de Géminis. Vamos a sacar la cartita y la cartita que nos sale es déjalo estar. Este consejo que te dice déjalo estar es porque quizás le estás dando muchas vueltas, muchas vueltas a algo en tu mente y no sabes todavía cómo... Cómo asentarlo, ¿no? Entonces, bueno, lápiz y papel para que se pueda asentar y solito va a fluir, solamente va a fluir. El tarot de Hoponopono, la técnica hawaiana de los siento, perdóname, te amo, gracias. Vamos a ver cuál es la carta que nos sale. En la carta que nos sale es yo acepto, todo es perfecto. Yo acepto, todo es perfecto. Muchísimas gracias Géminis por ver este mensaje hasta el final. Si te ha gustado, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete al canal. Por favor, dale a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estaré subiendo. Que tengas una maravillosa semana. Bye, bye.